Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico Oráculo, lectura de cartas de ángeles De la semana del día, lunes 6 de diciembre Al domingo 12 de diciembre del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, voy a empezar con las cartas de la Virgen María Me sigo con mis cartas y luego sigo con las de la sanación con ángeles Estas y estas son de Doreen Virtue este, bueno, pues como sabes, el día 6 de enero es el día de San Nicolás. Este, San Nicolás fue un obispo, creo, no creo que llegó a Cardenal, pero creo que un obispo en Alemania que ayudó mucho a los niños huérfanos. Y bueno, de ahí se comercializó a, a Santa Claus, a, ahora sí que la versión gringa, ¿no?, que vive en el polo norte. Este, y bueno, hay una versión alemana que no es que viva en el Polo Norte, pero sí, igual que tiene un trineo y que pues, le trae presentes, un presente a cada niño en el mundo al que se portó bien. Es la versión alemana, y este, en la versión alemana está también Knecht Ruprecht, que es el personaje malo. Y entonces, bueno, cuando este, se portan mal los niños. Eh, o sea, las celebraciones de que se juntan las familias y tienen ahí a los niños, y los niños están así como examen prácticamente. Y hay un libro dorado en el cual pues dice, ¿no? Este, qué sé yo, Martita, pues no se portó tan bien porque no se lava los dientes antes de irse a dormir y no sé qué, y entonces ya está sudando, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo resulta que bueno, sí le trajo un presente Santa Claus Y entonces, bueno, pues ya está feliz Martita. Y yo siendo niño en una de esas, pues también me tocó esto, yo creo que ya lo conté en uno de estos videos. Este, pues es esta, una de estas festejos. Y me acuerdo, pues no sé qué edad habré tenido, pero si estaba chiquito, tenía, no sé, seis a lo mucho, ocho años. Este, que creo que ocho ya no, creo que para entonces ya me habían aclarado. Pero bueno, la cuestión es de que me había metido una de estas navajas de plegables este justamente por Knecht Ruprecht, porque si te lleva Knecht Ruprecht, te lleva en un saco de, pues, como de tela, no y ahí se lleva a los niños malos el Knecht Ruprecht y ya no los devuelve. Entonces tenía pánico que me llevara el Knecht Ruprecht. Y pues no era yo tan traviesa, pero pues era como que mi pánico dije, bueno, pues me llevo la navaja, en dado caso que me lleve, pues ya le corto y pues ya me salgo por ahí, ¿no? Y bueno, este, entonces, bueno, como niño, pues estás ahí, este, pues sí, era, era, de hecho, las amenazas un poquito de los papás, ¿no? De que si no te portas bien, Santa, pues no te va a traer un regalo, etcétera, entonces, bueno. Y en el libro dorado era, ¿cómo supo? ¿no? ¿Cómo supo tal cosa? ¿Cómo supo? Este, y bueno, pues obviamente uno de los papás era Santa Claus disfrazado y pues ahí le pasaban todo el chisme de todos los niños que estaban ahí presentes. Entonces, bueno, es el día 6, este, en cuanto a tradiciones, ¿no? Este, sea la versión gringa, la mexicana, la germana, la que fuera, pues espero que lo festejes en el sentido de... Eh, pues pensar en la gente que no tiene, ¿no? O sea, como fue originalmente en el obispo, pues que le ayudaba a los niños huérfanos. Y este, pues igual, hacer algo por los niños, ¿no? Yo igual tengo la costumbre, lo he comentado. Este, antes de Nochebuena y Navidad, este, compré algunos juguetes, este, qué sé yo, unos balones de plástico, unos yoyos. Este, algo. Con lo que realmente juegue el, el, los niños, ¿no? las canicas, y son cosas que no cuestan mucho, y pues yo compro y algunas y las dejo en la iglesia para este, donarlas, y pues que se los den a niños pues, que no tienen. ¿no? Este, entonces, bueno, eh, esa es creo la, la finalidad: sacarle una sonrisa a, a un niño, a una niña y pues cooperar de alguna manera a tus, dentro de tus posibilidades ¿no? y al igual, bueno, recordarnos de que tenemos al niño o a la niña interna y si desgraciadamente, pues no sé tal vez tuviste una infancia que no fue buena este que bueno, sí existen esos casos este, pues apapáchate tú a ti lo que no te apapacharon no date el cariño y date pues igual un regalito ¿no? ¿por qué no? este, es muy válido entonces bueno, es el día 6 y como saben, el día 12 de diciembre, pues es el día de la Virgen de Guadalupe este, yo la verdad pues la, la festejo y la adoro mucho, este también lo he comentado con unos cursos que tomé, uno fue acerca de Jesús y otro curso fue acerca de la Virgen y yo me sentía en ese entonces más allegado a Jesús de alguna manera y pues pensé que dentro de las meditaciones iba a haber como que un acercamiento extraordinario si sí, hubo un acercamiento pero no fue nada fuera de la común y con la virgen como que no me sentía tan allegado y chistosamente se hizo presente la virgen y bueno fue una experiencia maravillosa que me dejó muy conmovido y me hizo llorar de, de la conmoción dentro de la meditación que hubo y desde entonces como que hay un ahora sí que una adoración extra hacia la Virgen y ahora también la entiendo porque, pues, la viví como tal, ¿no? Este, y sea que, bueno, creas o no en la historia de Juan Diego, etcétera, yo, pues, la verdad no la pongo en tela de juicio. De hecho, hay, hay bueno, puedo estar hablando ahora sobre el tema. Hay, hay investigaciones y libros muy interesantes, unos que comprueban que, que la tela pues realmente es la imagen de la Virgen y que la pupila, etcétera, este se ven ahí a las personas presentes reflejadas en la pupila de la Virgen. Y, y hay otros que dicen que no, que está comprobado que definitivamente no es la tela de la Virgen la que está en la Basílica de Guadalupe, como fuera, este, la Virgen es, es una energía, es una energía, para mí es la parte Femenina de Dios, ¿no? Este, y bueno, que se ha hecho presente. Y también antes no entendía por qué hay tantas vírgenes, ¿no? La, la del Louvre, la de, qué sé yo, en diferentes lugares, la de Barcelona, etcétera. Y porque una es blanca y la otra es negra, etcétera. Entonces, bueno, esto es según todas las apariciones que ha habido. Y este, hay documentales muy, muy interesantes. Este, creo que hoy en día ya casi todo lo puedes buscar en YouTube este que, que bueno de hecho bueno también se supone que creo que en los años 60's, si no mal recuerdo, se descubrieron los eh, pues el, el testamento digamos de, de, de la Virgen María, que yo dentro de mi creencia y de lo que yo siento fue uno de los apóstoles de, de Jesús entonces bueno, se supone que ahí se encontraron los manuscritos de ella, pero pues la iglesia ha como que opacado esta información y esto sí es real, o sea no es inventado este, ha opacado esta información porque pues no quieren que la mujer este, pues tenga el poder eh, por lo menos igual que el varón dentro de la iglesia ¿no? es algo que también he comentado si la iglesia se hubiera basado sobre Juan en vez de Pedro pues otro gallo nos cantaba ¿no? pero yo creo que ya es tiempo de que Igual la Iglesia aprenda de que es sumamente importante esta parte femenina dentro de pues, la vida diaria y, y pues, dentro de la religión al igual. Y lo vemos ¿no? con este, la canciller Merkel, que por cierto bueno ya se despidió oficialmente, todavía está en funciones hasta que entre el gobierno oficialmente en, en Alemania, pero pues sirvió, creo, fueron 16 años y se ve que la gestión que hizo, tanto nacional como internacionalmente, fue extraordinaria. Y pues hay muchas mujeres, ¿no? Digo, Vilma Rousseau y no sé cuántas mujeres más ejemplares que han hecho una labor extraordinaria en la política, o, o en el cine, en la cultura, en lo que fuera, en literatura, como escritoras. Y, y la verdad, pues, este, creo que no, no se ha valorado lo suficiente, ¿no? La labor de la mujer, este pues de ahí venimos todos, ¿no? prácticamente. Entonces, bueno, todo, todo este. Eh, porque estoy pensando en los feminicidios que hay en México y demás. Entonces, bueno, este. todo este machismo y este. rezagar a la mujer y dejarla a un lado. no siempre ha sido así. Digo, si te pones a ver la literatura griega, este. pues no era al contrario, enaltecían mucho a, a la belleza de la mujer y Venus y demás, ¿no? Este, pero bueno, esto fue yo comentiendo a partir de un papa en el año 1066 que dijo que hizo un corte, ¿no? de la Biblia y dijo, "Estos testamentos iban sí a entrar porque nos convienen y nos gustan las historias y con esto podemos controlar bien al pueblo y estos no, estos no nos convienen, estos no van a estar", ¿no? Y eh, y eso sí me gustaría si, si llego a trascender saber qué hay en las bóvedas del Vaticano porque tienen todos los secretos del mundo ahí guardados, yo creo que es desde el asesinato también de John F. Kennedy en adelante y saben este, que yo ahí también pienso que fue el gobierno mismo que lo mandó a asesinar pero bueno este de todas las muertes misteriosas ¿no? de la Marvin Monroe también, etcétera eh, ellos tienen ahí toda la información entonces y saben todas las verdades entonces esa es ambiental. sí una vez que trasciendes se supone que pues ya te pasan el chisme ¿no? Y ya te dice pues qué crees fue así y ya te iluminas más y ya sabes más cuál fue la realidad pero bueno me estoy haciendo comentarios de más por último en el aspecto personal pues les quería comentar de que tengo un periquito solaris ya desde hace casi tres semanas y es una alegría absoluta ver eh, crecer a este periquita. Bueno, es hembra. Y este pues mi idea es brindarle la mejor vida que tenga. Y que el convivio con los demás este, animales, mis gatos y mi, mi perro y demás, sea lo más armonioso posible. Y bueno, pues ya tengo mi pequeño santuario aquí, mi pequeño paraíso. Y por eso, bueno, vas a escuchar de repente interactuar a... ...a una que otra de las mascotas... ...pero... ...pues aunque está chiquita... ...vean... No, ...no está reclamando... ...y está aquí cerca... ...¿no?... ...entonces este... ...pues la verdad es... ...es... ...a veces me siento... ...mejor acompañado... ...con los animales... ...que con los seres humanos... ...que... ...llegamos a ser... ...muy conflictivos de repente... ...pero bueno... ...ok... ...entonces empecemos con la lectura... nada no, os quería recordar estas fechas... ...que... ...digo para mí sí son muy importantes... ...y... ...bueno... Estoy grabando ahorita en viernes esto. Este sigo con la complicación del software que se me congela la computadora. Desgraciadamente, este, el sistema operativo lo renovaron no sé no sé tres semanas o cuatro y ahí hubo un problema porque el software como tal no está tan, no es tan compatible con el sistema operativo y por lo mismo se congela y se traba y demás y lo cual hace pues, muy tediosa la edición del video este, entonces bueno eh, lo estoy haciendo ahorita desde viernes para tener tiempo suficiente para dejar que pues haga su trabajo a la computadora si es que lo llega a hacer pero bueno si hay alguien que sabe de aparte de iMovie otro software para poder editar este película así que no salga tan caro pues ahí se los agradeceré también quería comentar por último este, que hay personas interesadas aparentemente en, en mis cartas, en estas cartas tengo dos mazos más que puedo regalar que voy a sortear y bueno, una de las personas está en Argentina en específico y eh, parece que otra persona está aquí en México no sé cuántas personas todavía están interesadas y bueno, mi duda es cómo hacerlo porque bueno, llegué a hacer esto hace no me acuerdo cuatro años, el sorteo donde llegué a hacer el sorteo de las cartas, del libro y de los CDs de las meditaciones. No lo quiero hacer tan extenso, quiero realmente nada más llegar a sortear estos dos mazos y lo quiero hacer de tal manera que quien gane, donde quiera que se encuentre, este, me haga llegar pues, sus datos y yo me comprometo a regalarle completamente el... Este, o sea, incluyendo el envío, que bueno, puede ser que me cueste hasta 200 dólares el envío. Pero yo se los eh, mando con mucho cariño. Ahora, yo lo que quisiera es que aumentáramos los suscriptores de YouTube en, eh, en el canal mismo. Y eh, pensaba hacer algo así como que, bueno, que hay una competencia, ¿no? Quien logre mayor suscriptores en, el, en mi canal de YouTube, en este canal de manera comprobada, pues es quien se lleva los mazos. Entonces, así pues participan varios, pero no sé cómo hacerlo, porque a mí sí me llegan las notificaciones de que se suscribió tal persona, digamos Cristóbal. Pero María que está participando le dijo a Cristóbal, oye Cristóbal, suscríbete en el canal de René Chen, pues este, nada más se suscribió y le puso las notificaciones, pero no sé cómo hacerle para que yo sepa que Cristóbal fue recomendado a través de María. Entonces, por lo mismo, voy a dejar abiertas las sugerencias este, y los comentarios en este video también nuevamente, como en el de la semana pasada, para que podamos interactuar un poquito y la gente me pueda comentar cómo cree que se puede hacer este. Eh, lo más eficientemente posible que no sea muy complejo y que la gente pues pueda participar y que, y que yo sepa que María pues por, pues por ella se suscribieron realmente tantas personas en el canal de YouTube ¿no? y este, por los medios que haya utilizado Facebook, Instagram o lo que fuera pero efectivamente yo sé que María me trajo a 100 suscriptores ¿no? y no sé Cleotilde ahora <risa> sí que padre el nombre que escogí pero bueno, Cleotilde trajo a 58 y ella está en Perú ¿no? y así, entonces que yo tenga de alguna manera comprobable este, y efectiva de saber ok, estas personas me trajeron a tantos suscriptores al canal entonces no, no sé cómo se puede hacer esto este, pues, obviamente el canal tiene una liga este, que se puede promocionar y bueno mi idea es esa de que se promueva la página lo más que se pueda por la gente que quiera participar en el, la rifa sorteo de, de estos mazos y pues hacerlo tal vez para el próximo año entonces ahorita en diciembre tal vez como que este, que me comenten qué es lo que me sugieren cómo podría ser la dinámica que sea efectiva pues para todo el mundo, ¿no? que sea efectiva para mí, que crezcamos como familia y que sea efectiva también para ustedes este, y, y puedan recomendar el canal y pues no, no, o sea, no les cueste más que hacer clic o hacer algunas publicaciones o qué sé yo. ¿no? Bueno, ahora sí ya, casi 18 minutos de puro bla bla. Empecemos con la lectura de esta semana la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente Faith fe. miren qué bonito están recordando mantener nuestra fe en alto y dice I, I have faith in God to heal this situation yo tengo fe en Dios para sanar esta situación lo vuelvo a repetir yo tengo fe en Dios para sanar esta situación tal cual que Dios va a sanar a través de tal vez nosotros, tal vez otras personas, no sabemos cómo esta situación, ¿ok? Pero yo mantengo mi fe en Dios de que esta situación va a sanar. No, no sé a cuál se puede referir en, en mi caso en específico ahorita, pero bueno, como tengo ahí el trabajo del, de la familia, seguramente va a ir por ahí el asunto. Entonces, bueno, este, mantengamos nuestra fe en alto, y como he comentado en videos anteriores, la fe es inquebrantable, o debería de serlo, y yo muchas veces, este, bueno, en numerología, a mí uno de los trabajos que me tocó es trabajar justamente a la fe y a la familia, y la felicidad, eso es como chisme todavía. Entonces, bueno, es, es mi karma trabajar eso, esos tres campos, ¿no? Entonces, este pues justamente de repente hay cosas donde digo, ay, y ahora sí que me cuesta mucho trabajo ¿no? entender esto, o aceptarlo o soltarlo o lo que fuera. Este, y bueno, al fin y al cabo siempre mi fe es la que me saca a flote. Este, entonces, bueno, eh, cuando veas que estás como titubeando y que pues tu fe flaquea, no es tan fuerte. Este, yo lo que hago muchas veces es que pues me interiorizo, medito, etc y bueno, encuentro ese punto de serenidad y nuevamente resurge esta fe entonces bueno la Virgen nos pide tener fe esta semana de que se va a sanar esta situación pero el día lunes y martes confianza, miren qué tal super ligada a esta carta y creo que de hecho la semana pasada también salió confianza y la confianza, antes de que siga mostrando la carta, tiene que ver también con la confianza en nosotros mismos, ¿ok? No solo en la corte celestial o en el proceso de la vida, sino en ti, ¿no? Confía en ti. Entonces, la confianza, así se ve la carta. Y es el Arcángel Ariel, y dice, Arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí mismo, en mí misma y en los demás, Confía en el proceso de la vida. Estoy segura, estoy seguro. Soy una manifestación de Dios. Amén. ¿Okay? Entonces, bueno, mantengamos la confianza también en alto, ¿no? En lo que estamos haciendo, en cómo estamos obrando, en lo que estamos. Este, pues sí, en nuestro trayecto, ¿no? Este. Yo ahorita estoy pensando en esta semana, va a haber una exposición en la Ciudad de México en la cual voy a participar. Y la verdad es que la galería está súper mini pequeña, <ríe> o sea, y ni siquiera caben, yo creo, 20 personas paradas y este, por el COVID tienen, creo, permitido hasta 80 personas. Y dije, bueno, pues nada pierdes, ¿no? En participar este, más que en llevar la obra y tiene ahí un costo de participación relativamente bajo. y Polanco es una muy buena zona en la Ciudad de México. Entonces cabe la posibilidad de que tal vez alguien se interese por un cuadro y lo llegue a comprar, ¿no? este Entonces, bueno, pues ahí confío en de que esta situación sea positiva. Y si no, pues no perdí nada más que el tiempo y la gasolina y la pequeña cuota de participación. Entonces, este, la confianza, por ejemplo, para mí, yo no dudo en, la, en mi confianza de mi trabajo, ¿no? de la pintura. Confío en que soy lo suficientemente bueno, capaz, competente, que la calidad de mi trabajo es muy buena. Este, en que estoy tratando de abrirme las puertas, en tener este, la mayor capacidad de visualización sean redes sociales sean exhibiciones virtuales sean exhibiciones físicas ¿no? entonces estoy haciendo lo mejor que pueda en mi trabajo entonces bueno me considero lo suficientemente bueno capaz y estoy haciendo mi mayor esfuerzo dentro de mis capacidades ¿no? entonces eso me da mucha confianza también este, hay veces que este, pues no, no, no, no estoy tratando de pensar en qué es lo que me podría causar desconfianza ¿no? pero pues en realidad no este, entonces no sé en, en qué, qué podrías estar desconfiando, no sé, tal vez estoy pensando en una pareja, alguien que tenga una relación de pareja que no confíe en su pareja no, que le está siendo infiel por ejemplo, no sé este, y hay una falta de confianza. Entonces, bueno, eso es, hay, hay que trabajar la confianza, ¿no? Y la desconfianza en la otra persona, este, creo que ese es buen tema. De exparejas a mí me decían, es que no confías en mí porque no tienes confianza en ti, ¿no? Tu amor propio está tan lastimado que pues este, por lo mismo desconfías. Y pues no. Resultó con el tiempo que sí tenía razón porque ser, porque desconfiar, ¿no? Entonces, bueno, <ríe> eh, es un poquito eh, un juego emocional y mental ese. Entonces, yo ahí en el sentido de la pareja, yo creo que sí, si sí hay alarmas, si sí hay luces rojas, si sí hay una intuición que te está diciendo, esto no va por donde te dicen que está yendo, pues la mayoría de las veces no va por ahí. Este, pero bueno, no sé es importante tener confianza en nosotros mismos ¿va? y en no sé, las relaciones, en el proceso de la vida, como dice la carta ok, pero el miércoles y el jueves <ríe> ya me río porque otra vez sanación y sanador, bueno es creo la cuarta vez seguida que sale esta carta y en esta posición es extraordinario, no? o sea, cuáles son las probabilidades que pase eso matemáticamente visto entonces, bueno, es, como saben, es el Arcángel Rafael. Y pues dice lo siguiente, yo creo que ya se lo saben de memoria. Tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. ¿Okay? Entonces, bueno. este, Pues me da gusto esto, porque sí hay tanta... Ah, disociación de la sociedad tanta, Cada vez se está haciendo Polarizando más la sociedad Y pues ya llevo dos años Diciendo que, que, es, que iba a suceder Y pues cada vez es más fuerte Y pues desde antes que entrara No, pues ya lleva más tiempo Creo que la gestión de Trump fue de cuatro años La cuestión es de que Bueno, cada vez está más fuerte Esta energía Y, y, y parece que no pues, Este, no para ¿No? Este, que cada vez es, es mayor la disociación. Entonces, bueno, yo lo estoy notando desde el núcleo familiar hasta la sociedad en general y mundialmente. Entonces, bueno, me da gusto cuando veo esta carta porque se hace como que vamos a sanar toda esta energía que pues necesita ser armonizada. ¿no? Y estaba viendo un documental, son ciento, ya no me acuerdo bien, creo, creo que eran 140 millones de personas ...que migran, que huyen de sus países mundialmente. Entonces, bueno, tenemos esa problemática también aquí en México. Problemática en el sentido de que, bueno, yo siento que no les están dando... ...los derechos humanos suficientes a los migrantes. Y es una problemática que ahora sí que... ...sorry, pero se la debemos a Estados Unidos. Si Estados Unidos no hubiera invadido varios países... Este, en Centroamérica no, no se estaría dando esta situación, pero bueno, no quiero entrar en temas de política, pero bueno, hay, hay, que, hay que sanar esto y, y cada vez está que yo no entiendo por qué el ser humano no puede aceptar que seamos tan diferentes y tan distintos y llega a haber tanta envidia y tanta ah, energía negativa. Este, que luego, bueno, todos que estar sanando ¿no? situaciones. Y aquí sí te recomiendo el, también, como dije la semana pasada, distinguir qué es lo que te corresponde y qué es lo que no te corresponde. Porque yo puedo, como maestro Reiki, eh, hacer una plegaria a Dios para ayu que, ay que ayude a algo la energía de Dios a sanar este, pues estas... Este, grietas que se hacen cada vez más grandes ¿no? que pues no permite que se hagan tan grandes que las experiencias sean sutiles y amorosas para la, las personas y que no sufran ¿no? pero pues no pasa más allá de la oración porque pues nada más puedo hacer esa plegaria no, no, no está en mí como ser humano ni como maestro Reiki este, en, en sanar eso puedo hacer la petición pero pues hasta ahí no, no me corresponde más entonces sí es importante que sepas que te corresponde y que no porque yo a veces sufría de a gratis las, las situaciones externas de otros porque me causaba mucho conflicto el sufrimiento ¿no? y, uh, y bueno, puedo pasarme horas hablando de esto ahí es donde entendí también mi cuestionamiento era ¿Por si existe Dios permite este sufrimiento o permite que pase esta situación? ¿no? Y bueno, entendí que cada alma viene a experimentar ciertas vivencias. Alguna de ellas tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con carencias o con pobreza o lo que fuera, pérdidas, etc. Entonces, este, ya que entendí que cada alma decidió antes de nacer vivir sus experiencias me fue más fácil soltar este sufrimiento ajeno y respetarlo, ¿no? y decir, ok, admirable tu labor, este, y pues espero que te vaya bien, ¿no? y que pases la experiencia para tu aprendizaje, y que aprendas lo que tienes que aprender. Eso a veces este, creo que ayuda, yo creo que también este, hago este comentario por, Papás que de repente que veo que se echan ahí un sufrimiento por sus hijos, más siendo adolescentes que siento que está de más. no Y yo creo que, bueno, por eso yo, gracias a Dios, no tengo hijos biológicos, nada más con plumas y con patas. este Pero pues sí, yo creo que también sería un padre algo aprensivo más con la violencia y la inseguridad que hay. Bueno, prosigamos. Hoy ando muy platicador. Para el viernes, sábado y domingo La carta dice Belleza Dice el arcángel Jofiel Y dice Reconoce la belleza Tu belleza La belleza de la naturaleza De una pintura, de la música De la vida misma La belleza es una expresión de Dios Como lo eres tú Entonces bueno, aquí nos está diciendo Jofiel Que apreciemos Toda la vida a nosotros mismos a través de la belleza, ¿ok? Y es bueno, como comencé con el video comentando de este mi periquita, eh, la verdad es fascinante cómo va creciendo, cómo se da a entender, cómo interactúa, que, pues qué sé yo, que ya está emplumando más, que ya tiene más fuerza en las piernas, que ahorita ya está corriendo, que ya te ve y ya corre, y aquí estoy, papá, ¿no?, y este ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a comer? ¿no? Entonces, bueno, a mí me trae mucha alegría. O, digo, tengo orquídeas también. Entonces, bueno, la belleza de la flor. Que uf, va a salir por fin la flor, ¿no? Y, este, y es un proceso pues largo con una orquídea. Yo creo que florean cada nueve meses. Entonces, bueno, yo sí aprecio mucho esto. Pero hay gente que pues pasa por de largo y no oye el canto de los pájaros, ¿no? Como se dice. Entonces, bueno, en los detalles, en las cosas mínimas es donde encontramos la mayor riqueza muchas veces. Entonces, haz lo mismo como lo haces con la naturaleza y que se, si, sí, yo sí hago eso, yo sí. Hazlo contigo misma, contigo mismo. Observa tu propia belleza, la belleza de tu alma, ¿ok? Y es donde también empieza el amor propio, el decir, ah, pues mira, sí, hago bonito esto, ¿no? y no sé, tengo estas virtudes y estas cualidades etcétera, y reconocértelas y aplaudírtelas no y, y dar gracias por, por ellas no muy bien entonces bueno este pues sí es, es mucha armonía, mucha sanación a través de mantener la fe en alto el tener la confianza que tenemos la capacidad de hacerlo y al finalizar, reconocer la belleza de nuestro trabajo, de nuestra labor. ¿no? Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo y cumplen años. La carta dice, cuidado del cuerpo. Chan, chan, chan. Digo chan, chan, chan, porque esta es la que a mí más me falla. Yo ando luego muy espiritual y muy con mi obra plástica y estoy feliz de la vida y descuido luego el cuerpo ¿no? que bueno, ya no tanto pero se me puede pasar de repente una comida o que me desvelo y no duermo lo suficiente que no hago ejercicio que me da una flojera extraordinaria hacer ejercicio y siempre encuentro una excusa para no hacerlo entonces bueno, por eso oh, chan chan chan, eso fue como que ajá, algo muy personal para René entonces bueno, no descuidemos el cuerpo físico que es importante es pues, lo que nos está movilizando y hacer interactuar en esta vida y este y pues si ya no funciona bien pues ya no podemos hacer tantas cosas como podríamos si estuviera bien entonces bueno no descuidemos nuestro cuerpo no no todo es espiritual o, o energía ¿ok? Bueno, pues déjame saber qué es lo que opinan, cómo podemos hacer lo, de la, lo del sorteo. Este, aunque no te interese, pero tengas una idea de cómo se podría hacer para que capte yo más suscriptores. Y pues sea de una manera divertida. Y, eh, y pues se puedan llevar las personas interesadas estos... O sea, cada una un mazo de cartas. Ahí la verdad sí me gustaría que este, quien ganara... Este, no sé si todavía incluir el libro que escribí, pero sí me gustaría, si no lo tienen, igual, igual y lo llevo a incluir, que lo leyeran realmente, y este porque ahí también digo cómo hacer las lecturas, con las cartas y las interpretaciones y demás, porque sí creo que es importante y es como... Eh, un regalo de, con mucho cariño, pero que creo que conlleva una responsabilidad importante. Entonces, este, tal vez yo llegue a incluir todavía ahí dos o sea, el, el libro y el, el mazo de cartas. Y que esta persona que gane pues, se comprometa en leer completamente el libro, ese, si es que no lo hizo ya. ¿no? Este, pero bueno, déjame saber cómo podemos resolver esto técnicamente. Y uh, para, pues no sé, tal vez en enero a más tardar febrero hacer el, el, abrir las bases del sorteo y pues incrementar la, la base de suscriptores del canal de YouTube. Uh, sí, es lo que se me ocurre, así como que sería positivo. La otra que, pues no sé, que me abrieran, pues no sé, plaza en una exhibición, en una galería, ¿no? Pero bueno, no quiero... Este, mezclar en realidad peras con manzanas. yo creo que lo dejamos lo que es nada más bienestar holístico con nada más bienestar holístico. Muy bien, te deseo una muy bella semana donde quiera que te encuentres. Gracias por interactuar con el canal gracias por sus comentarios. yo creo que contesté a cada uno de ustedes. La gran mayoría de las veces son mujeres las que escriben. a todos varones y mujeres les mando un abrazo de luz. Espero que tengas una muy bella semana y recuerda, haz tu mayor esfuerzo, da lo mejor de ti y sea amable con los demás. Y te agradezco si compartes estos videos, los cuales hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. namaste.